Hola, saludamos desde este pelo tuyo, eh, soy Eliana Paricio, nací en Sucre, pero me crié en Cartagena, crecí en Cartagena, eh, toda mi vida estuve viviendo en Cartagena, creo que desde los siete años aproximadamente, estoy, viví en Cartagena, o sea, toda mi vida, llevo cuatro años aproximadamente de estar viviendo acá en Bogotá, o sea, quiere decir que soy afro-caribeña, eh, soy... Es de profesión enfermera Y también tengo un título Que es referente a logística Y el tema de venta Castigo sido mis fuertes Que con eso que me estoy desarrollando Acá en esta ciudad Además de eso Otras cositas más Me gusta escribir Me gusta leer Me gusta hacer muchas cosas más